yo eh, me imagino que esta charrada que tirada de caña que os rem para de una idea posible que es de una mica de topics y de surtida de lox comunes vamos a comenzar muy lo común y propongo, después no se podemos pasar por ahí que el puente elector por Parlament desde experiencias no? des organizativas o en el público tiene un papel que potser no es la habitual en este esquema clásico mencionaba el Jordi de la industria y aquesta la industria de la creación de los públicos y la des desde la reflexión, de la, reflexió, la filosofía y desde el pensamiento, no tan abstracta en el sentido de la palabra, pero no tan pucha relata que esta experiencia. Llavors, dit eso, seguramente harán el contrario y yo estaré muy contenta. Y yo estaré al mitz y intentaré, no mudará porque no creo que salga de moderada red, pero fico acullada a un pugui o on sàpiga un sapiga porque es así como gloops o maquet para ella aquí al voltant. O sí, que igual començar. Andrea, sí. Hola. Ah, ¿se, Se oye, sí. Eh, muchas gracias por por eh, por imaginarnos juntos aquí esta tarde, en realidad juntas. Eh, eh, creo que mm, Jordi lo decía y de esto cuando cuando apare, el, el mismo esto de nombrar cómo se podía llamar la, el encuentro de hoy o bajo qué suerte de lema convocarlo eh, la noción misma de público eh, pareciera no poder nunca dejar de ser problemática eh, un poco por, por lo que por esta división que aparece de lo público a lo privado o qué significa, o, la, o, o la relación entre público, espectador, eh, bueno, no sé, no hay ahí un punto de de, de no, no saber nombrarnos que me parece interesante. Eh, y, y que tal vez lo, lo poco que, que pueda decir yo al respecto tiene, tiene que ver un poco un poco con eso. Eh, por una parte, Jordi lo, lo planteaba ahora y yo veía las distintas enunciaciones, estaba, estaba esta, esta pregunta que, que, que pretendía inquietarnos, que tiene que ver con eh, ¿Qué significa o qué implicancias puede tener poner al público en el centro de estas relaciones entre creadores, productores, eh, ya no solo de las artes sino culturales? Eh, ¿Y cómo eso redistribuye... Eh, no solo el lugar del público sino también todos los otros lugares que todos los otros roles que están comprometidos en ellos y hay una cuestión como de una sospecha inicial y es que pareciera que los creadores o cuando se habla en el teatro respecto a los espectadores los actores los directores como que todas las otras partes digamos de esta comunidad eh, saben lo que hacen eh, como que tienen cier cierto saber cierta claridad eh, respecto de lo que, de la cuestión que realizan, de lo que expresan o de lo que sea, pero parece que los que quienes somos el público o, esa, o ese público anónimo está en un cierto lugar de que siempre le falta algo o hay que explicarle algo, ¿no? Hay algo que no pilla, hay algo que no pillamos, hay algo que, que, que nos tienen que develar o revelar. Eh, y esta cuestión que, que bueno, de, no solo desde la filosofía, creo que, que, que para el pensamiento, para, para las artes, para, para la organización comunitaria, ha sido interesante de las aportaciones que ha hecho el filósofo francés Jacques Rancière de, de los supuestos que sostienen esta lógica eh, respecto a que eh, el público, los espectadores anidan cierta pasividad eh, y el cuestionamiento que introduce porque se supone que, que estamos allí medio sentados mirando o espectando y que ese lugar del espectador eh, implica un, el ser pasivo y contesta esta primera idea ¿no? de que, de que no tiene que ver con, con ser pasivo y hay una segunda cuestión que, que dice bueno y si a lo mejor eh, mirar no es lo contrario de actuar. Micro. Sí. Ahora. Creo que está un poco suelto. Y si mirar no es lo contrario de actuar ni tampoco de conocer, una primera cuestión es esa, pero otra también es: ¿cuál es el problema con ser pasivo, no? Eh, y, y esa cuestión me parece aún más interesante, bueno, primero por una parte sí, el hecho de validar eh, cierto saber, cierto estar, desde, desde el lugar en que estamos como espectadores, como público, eh, porque nunca es que no sabemos, eh, nunca es un no saber total, eh, hay muchas cosas que sabemos, el tema es que tal vez no es un saber de especialista, aunque a veces también uno tiene un cierto saber de especialista que, que no se nos supone nunca como, como público. Eh, y entonces desde ese lugar de, la, de, de, de cierta pasividad y de, de reivindicar la pasividad que, que también es como bien eh, contradictorio porque la categoría de acción está como muy presente en toda la lógica, eh, entiéndase como autogestionaria o, o que tiene un espíritu más emancipatorio, eh, la pasividad siempre parece que es un mal del que hay que salir. Eh, y entonces pensaba que a lo mejor resituar o poner al público como, como, como, como el centro, y aquí ya paso la palabra, solamente quería quedarme con esto, hay algo de ese lugar de la pasividad que reivindicar, hay algo de los saberes que portan nuestras propias experiencias, eh, nue Todas la, la, las vivencias que se han ido sedimentando en nosotros y que vivifican ciertos eh, símbolos que vemos o que cuando estamos pienso sobre todo en un espectáculo, pero no solo un espectáculo, sino incluso ahora mismo, ¿no? La, el modo en que estas palabras resuenan en cada una de las que estamos acá eh, tiene que ver con nuestra propia historia. Y en ese sentido me parece como muy interesante reivindicar ese lugar de la mater que está siempre vinculado con una pasión. Y entonces me preguntaba yo qué tipo de saber es el saber que aportan las pasiones. Porque de alguna manera uno es público de aquello que le apasiona, o que le interpela de alguna manera, o si no, no va... aquello. Hay algo que, que, no, que nos toca el deseo. Eh, y eso eh, hace que uno se vincule de un modo muy particular ...con aquello a, a lo que asiste. Entonces, bueno, como primera cosa, sí, para que no sea como un monólogo... ...sino un diálogo, lanzo como esa, esas cuestiones iniciales y si acaso luego... Sí. Eh, bueno, yo me voy a presentar un poco, formo parte de un colectivo... ...que se llama Ojalá Este Mi Bici. Eh, organizamos conciertos desde hace algo más de 10 años, poco más... Llevamos 244 conciertos organizados hasta la fecha, esto hace una media de unos 22 conciertos al año. Eh, estos números son importantes porque somos muy constantes, entonces estamos siempre haciendo cosas, siempre no hemos tenido ninguna época de parada, eh, Bueno, hemos sido muy activos siempre desde, desde el principio y no hemos parado. Eh, aparte de eso, yo y mis compañeras del colectivo, pues tocamos en grupos eh, y bueno, y giramos, vamos a tocar fuera y siempre nos movemos dentro de un ámbito de, del do it yourself. Yo y, y muchos de mis compañeros venimos del, del punk, venimos, de, venimos y estamos en el punk en realidad, aunque hayamos dejado musicalmente el punk, seguimos pensando de la misma manera y bueno estamos en un lugar en el que en el que estamos intentando no, no hay una reflexión como la que como la que ha hecho como la que ha hecho ella nosotros no tenemos una reflexión tan profunda y también y también articulada como la que ha hecho ella sobre sobre el espacio del público sino más bien sobre el espacio que ocupamos nosotros en, en tanto en la creación artística como en la forma de, de consumir cultura y, el, y del propio concepto del consumo de la cultura que es un concepto muy capitalista que intentamos que intentamos romper, vivimos dentro de un mundo capitalista, obviamente tenemos que cobrar entradas para los conciertos, los grupos, nosotros prácticamente diría que hemos estado trabajando para las petroleras y para las auto, y para las concesionarias de autopistas, porque los grupos se dedican, todo el dinero que nosotros recaudamos de las entradas lo dedican a, a pagar eso, básicamente. O sea que en realidad no estamos destruyendo el capitalismo, lo estamos alimentando, pero estamos intentando vivir eh, estamos intentando vivir algo dentro de, de este mundo en el que nos ha tocado, en el que nos ha tocado estar, ¿no? Eh, como cuando tenía, pues yo cuando tenía 15 16 años y descubrí el punk descubrió un, un tipo de música que odiaba no me gustaba nada de nada a mis amigos iban todos a los conciertos de, de grupos que para mí eran infumables pero me encantaba el ambiente me encantaba el ambiente de, de lo que ocurría ahí de cómo se hacían las cosas y desde entonces pues tuve la pequeña obsesión de intentar introducir otro tipo de música dentro de dentro de, del punk porque había en otros lugares del mundo estaba ocurriendo, y aquí parece que va un poquito lento, ahora parece que está ocurriendo eh, en todas partes, ¿no? Esto, y al menos ahí hay hay, hemos tenido muchísimas bandas de jazz que se mueven en ambientes de punk y son músicos de jazz, y me parecen increíbles, hay bandas increíbles haciendo, bueno, pues un poco rompiendo la barrera de, de, del estilo musical. Esto también hace que que desde entonces, desde mi adolescencia y la de mis compañeros, que es muy parecido en ese aspecto, eh, el punk ha tenido siempre el, la ruptura del, del público y del y del creador, ¿no? Un lugar en el que tú vas y estás al mismo nivel que la gente que está sobre el escenario, eh, que la gente que está sobre el escenario, que la gente que está en la barra. Eh, vendiéndote las cervezas o lo que sea, siempre ha sido, un, ha sido muy clásico oír a gente que está en una barra en un concierto de punk o de cualquier otro tipo dentro de, este, de estos ámbitos y decirle a la gente eh, eh, yo no soy un camarero, no soy una camarera, a mí me vas a tratar bien y vas a tratar con respeto porque muchas veces hay gente que, que no lo hace, ¿no? entonces es un poco la horizontalidad en todos los, en todos los ámbitos y uno de ellos que es el que ella ha reflexionado también y que nosotros no hemos reflexionado nunca realmente es la ruptura entre entre la barrera público artista el artista que viene a tocar a un concierto que organizamos nosotros y mucha otra gente que también lo hacen igual eh, está de público también o sea va a ver a las bandas tiene un respeto absoluto por las bandas que tocan las bandas eh, locales muchas veces son bandas de fuera de, de muchos países de bueno, nosotros hemos tenido bandas de cinco continentes literalmente y, y bueno pues vienen aquí y quieren ver qué es lo que qué es lo que ocurre y tener un tener una relación horizontal en el sentido de que ellos están o sea tú estás viendo el concierto y estás al lado de la banda que va a tocar después o que ha tocado antes es lo habitual puedes hablar con ellos cuando saca el concierto les compra los discos a ellos es una ruptura de la, del elitismo que, que hay en otros en otros ámbitos eh, Recuerdo una vez que fui a ver a, a un grupo que se llamaba Inter, Interpol. Los fui a ver el año 2002. Me gustaba mucho un disco que habían sacado y salí de allí pensando: el público de este concierto es imbécil. O sea, no sé, El concierto me gustó, pero veía al público gritándoles cosas como si fueran ídolos de, no sé, como si fueran sus ídolos y yo pensé: yo no tengo ídolos, no, o sea, no voy a gritarle a, a la gente. Son gente que se subió a un escenario a tocar y, y son artistas, perfecto, pero. Coño, le, le tienes que gritar tonterías o, o, o decir, oh, mira, mira qué zapatos lleva, qué pantalones lleva. ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, bueno, o sea, a mí esto me fue uno de los últimos conciertos de este estilo que fui y, y, y bueno, me me, recuerdo, me me hace recordar todavía esa gran diferencia que hay entre, entre cómo algunas personas viven la cultura y cómo la viven otras personas. Lo que comentabas antes del, del este, ¿no? Del, de educar al público. Ya sé que es una elitista y, y, que, y, es impo, y es impopular, pero yo creo que sí que hay que educar al público, bastante, de hecho. Y el, el público, pues hay gente que es idiota, las cosas como son, y hay gente que no lo es y que entiende las cosas y que tiene una gran formación. Pero es, es un público, el público es heterogéneo por, de por sí y se mezclan todos. Y un idiota te puede estropear un concierto si se pone a bailar de forma violenta en medio de, de, un, de un sitio en el que no en el que no hay lugar para eso, ¿no?, por ejemplo. Eh, eh, también un público que no entiende... Nosotros nos dedicamos a músicas bastante experimentales, es muy variado lo que hacemos, pero hay, hay un, como un, un deje experimental en todo lo que hacemos. Eh, bueno, hace falta que la gente entienda lo que, lo que está pasando. Porque si no, lo que acaba ocurriendo muchas veces es que la gente habla, no presta atención al concierto y... Si son 30 personas y hay 10 o 15 que no están prestando atención y la otra mitad sí, ¿qué decimos del público? ¿Es un público malo? ¿Es un público bueno? ¿El público sabe lo que está viendo? ¿No lo sabe? Como, no, sé, no sé, es una pregunta que dejo ahí al aire, ¿no? Son, es algo heterogéneo y no sabría muy bien qué, qué decir de esto. Eh, por último, bueno, decías también lo sobre el amateurismo, ¿no? Eh, esto es un debate clásico ¿no? de, sobre... Sobre qué, en, cuál es la medida de la dignidad del músico. Eh, yo hablo de la música porque es el ámbito en el que me muevo y quizás un lugar en el que artísticamente estás muy delante de lo que estás haciendo. ¿no? O sea, tú estás haciendo algo y lo, lo estás mostrando eh, en directo delante de la gente. ¿no? O sea, es como, como muy real. Eh, claro, hay gente, hay una corriente de, eh, que, que de alguna manera dice que la dignidad del músico se mide en lo que le pagan en si le pagan, si tiene unas condiciones laborales, si es digno, eso, ¿no? Para mí no es así, para hay gente que es así, lo, lo respeto totalmente. La, para mí la dignidad del músico, se, es, en este caso, está en, en yo hago lo que quiero hacer y, y, dentro de un, y, con respe, y recibo un respeto, en todo caso, yo cuando recibo dignidad, o sea, cuando me siento digno, si es que bueno lo he conseguido, es cuando recibo, recibo respeto por parte, del, por parte del público. Lo que decías del amateurismo... Para mí tiene un, un punto de, de verdad, el hecho de, en general, el hecho de no hacer las cosas por dinero, tiene un, tiene un punto de verdad que no... Creo que el dinero lo estropea todo, en general. Entonces, cuando hay dinero de por medio, nunca sabes muy bien por qué está la gente haciendo lo que está haciendo. Si de, igual, si ganan dinero a pesar de estar haciendo lo que quieren, pues maravilloso, pero muchas veces no ocurre. Y se toman a veces decisiones extrañas por culpa del dinero y no sé, igual quería hacer algo más, pero ya no voy a hacer nada más, no, no. no sé, al mig no sé quién agafar. Es um, que me em parece muy interesante el que parleu para las resonancias entre una cosa y la otra, a mí cuando hablabas de materialismo intuía o sabía que, porque abans he enxerrat una mica, antes que arribes, eh, que hablarías, y Reivindicabas rey la real de la paraula, no? Que es el que estima el que fa la pasión, el desig i Y me ha que pensar que siempre la articulación que fem és es versus mater versus profesional y pues de ser como el que estima el que fa y el, el, el que no, ¿no? es que, amateur i professional en el sentit que ho entenem a mater y profesional no se que van a emabagadas, porque si no tú que digas tú que és, en una cosa simplemente valoras que si cobra y la otra si no cobra, i a veure amb quina relació hi té, no te hace verá aquí hi relación y te no. Y es hombre es pensar en acción, como culque mal público es algo que que se supone. Que le agrada al que va a ver, al que le o al que desmenja, al que sigue, no? al que está casando en, en aquel momento. Y tampoco no siempre así, ¿no? porque si entramos en aquel mundo del Dazich y del que volem, potser no estén uh, si en espectadors del que volem sino del que Google El que Y no sé, la otra día hablando de que estas cosas no da con. No que esta industria de la creación del público, sino de la creación del Dazich, de, del público. No? Y aquí, como que que volem, algún día lo seremos, um, ser una cooperativa de, de, de consumo cultural, de espectadores, donde también era saber si siendo de lluitar molt contra el que se supone que nos volen vender o, o no pasa res porque si nos es que ya está bien y, y decidimos que, que el nuestro criterio es vàlid y, y a Sí, eh, respecto a eso hay... Esto lo dice Agamben, me gustaría decir que se me ocurrió a mí antes, pero cuando dice... Bueno, lo dice solo él, ¿no? Además, como no, sin que haberlo leído, seguro ya circula que esto de que el capitalismo es sobre todo una religión cultural. Y me parece interesante que sea una religión cultural y la pregunta que él se hace, entonces, ¿cómo profanarla? Si a la religión o los signos sagrados hay cierta manera de profanarlo, ¿cómo se profana la religión cultural que es el capitalismo? Respecto a esta, a esta cuestión de cómo... Y tan, trabajada ¿no? en general por la mayoría de, de, de los críticos de la industria cultural, de cómo ya incluso nuestro deseo está formateado de cierta manera o preconfigurado o, o, como, o como mínimo, diríamos, eh, orientado su sentido. Eh, sin embargo, yo creo que la pasión, como es pasión, hay algo que siempre tiene de, que desborda que desborda esas orientaciones del sentido, y justamente es como muy paradójico esto que se dice que el capitalismo formatea tanto el imaginario y la imaginación, que no tenemos capacidades de, de, de, otra, de otras fuerzas imaginantes más que las que reproducimos, pero a la vez se dice que el capitalismo se alimenta de nuestra imaginación, y si, y si eso quiere decir que seguimos imaginando cosas distintas y que efectivamente el capitalismo va capturando, porque si no ya, ya, ya se habría muerto, digamos. Eh, entonces creo que hay algo ahí de la pasión que, que por muy preconfigurado que esté, eh, desborda, diríamos, esas orientaciones de sentido. Luego, lo que decía, me parece fascinante esta, este ejercicio que ustedes tienen, y eh, como todo mi respeto por esa práctica y esa constancia de la que hablabas, porque es verdad que, que hay algo ahí de que hay que poner mucha energía, mucha disciplina, indisciplina también para poder mantener un proyecto así en el tiempo eh, y creo que justamente tenemos que volver a creer en lo que hace el tiempo y lo que hacen los cuerpos cuando la potencia de los cuerpos cuando se reúnen y en efecto eh, creo que la inteligencia descansa cuando no es requerida en, en, entonces solo en ese supuesto eh, creo que se puede afirmar que el público eh, tiene cierta incapacidad sin embargo, creo que si esa potencia que somos se quiere volver a poner a funcionar, porque también esta cuestión de la adherencia a este sistema capitalista tiene sobre todo que ver con la potencia de la creencia que tenemos y que por eso lo performamos y lo seguimos sujetando pero si empezamos a, a poner esa fuerza y esa creencia en otros lugares eh, no sé tal vez peco de un optimismo injustificado pero creo que empiezan a moverse y a pasar cosas que, que, no, que no podemos predecir y en ese sentido eh, hay una cuestión que me parece súper importante que tiene que ver con una fractura en las identidades eh, que por una parte eh, precisamente hay como esto que decías, ¿no? de, bueno, no sé si el público entiende lo que, lo que se está haciendo allí o lo que se quiere transmitir. Eh, también es verdad que nunca nos, el rol de los mismos artistas, ya no sea músicos solo, sino que aunque se dice que la idea del genio del artista ya está obsoleta, a veces no como genio, pero sí que persiste como esa idea de que el artista tiene algo que nos quiere comunicar. Y, y personalmente creo que el arte a lo mejor no tiene que ver tanto con la expresión ni con lo que nos quiere comunicar, sino que así como que dispone una especie de paisaje, el art, la, las artes en sus múltiples formas, y uno se inscribe como en un bosque, uno se inscribe allí eh, desde, desde lo que uno es, desde, y no siempre se va con algo, es verdad, por eso decía antes que es verdad que la inteligencia descansa cuando no es requerida, entonces te concedo eso de que hay... Cuestiones evidentes que si nos ponemos caso a caso es como irrefutable que ese argumento es así. Pero creo que trabajar con este supuesto, con esta potencia que tiene la afirmación de, de los lugares de, de, en los que no se nos espera, eh, que el eh, que pueden cambiar mínimamente y con desde su precariedad, pero no por eso son menos decisivos, eh, eso, esos lugares. Eh, pensaría que, que sobre todo eh, el lugar del espectador y también eso es una crítica bastante amplia sobre todo el mundo de las artes visuales, que es donde a lo mejor se ha propagado más la figura del mediador y la mediadora entendida en clave de, que nos, de la explicación o de la formación o de la escuela en el sentido de saber qué hay que ver, pero sí que... Es, Estoy de acuerdo que es necesario ejercitarnos como público, pero sobre todo en, en modo de, de indisciplina, de, de, de, de apropiarnos del lugar que nos corresponde y no tanto a lo mejor eh, como una suerte de aprender a, a decodificar ciertos códigos de lo que ahí pasa, porque... Supongo que evidentemente cada lenguaje, la música es distinto que, que ir al teatro, que ir a una performance o una muestra de danza o de poesía, eh, y cada uno con su propia particularidad, eh, y por eso remitía esto de la pasión, porque creo que cuando uno está apasionado por algo, eh, y esta figura del amateur o del que aprende so por sí mismo, que nunca es por sí mismo. Un poco también es colectivo, ya no por lo que lee, por lo que le pregunta al amigo. Eh, pone también el lugar mismo de la creación, reconociendo ese lugar, eh, la colectividad de la que, desde la que emerge, porque en realidad si hay algo así como un genio de los artistas, es poder articular, ser nudos que articulan eh, ciertas creaciones que son colectivas ya desde, desde antes, diría yo, no, no tanto algo como una ocurrencia personal, sino de, de, de recoger una inteligencia que, que está circulando en, en un determinado lugar y que, y que a lo mejor… Eh, me, a mí me gusta pensar a los artistas, por, por eso pensaba, decíamos antes, ¿no? que repensar el lugar del público hace repensar los otros roles también, hace repensar entonces cuál es el lugar de, de los gestores, cuál es el lugar de la producción, cuál es el lugar de la creación… Y en ese sentido me gusta pensar a las creadoras y los creadores como, como, como nudos de articulación más bien. Y en ese sentido ya el público estamos, entonces, en ese lugar de la creación que es anterior. Ya digo, a lo mejor peco de exceso de optimismo, pero creo que cuando dejemos de dejarnos eh, apilar, amontonar y sentar, <ríe> eh, pueden empezar a, a pasar algunas cosas diferentes con con, con nosotras. Héctor, ¿quieres vols, afegir alguna cosa? O cubrimos ya directamente y fem... bueno, bueno, poca cosa eh, en realidad. Eh, bueno, sobre lo que decíamos antes de, del público, sobre, hay una cosa que se me quedó antes sin decir, no Poco la, la, lo que decís de la cooperativa de público, no de cómo de hacer algo así creo que al final acaba siendo siempre siempre acaba siendo algo activo o sea, acaba siendo un público activo entonces sigue siendo público o no sigue siendo público cuando o sea yo más o menos de la gente que hay aquí pues no conozco a todo el mundo pero mucha gente me suena me suena me suena de hacer cosas no me suena de público entonces eh, para que claro, claro que estamos sois público o no sois público claro, es una pregunta que podríamos hacernos eh, eh, otra cosa también eh, sobre, no, sobre lo, que decía, lo que decías también antes, sobre, el, sobre cómo, qué herramientas tiene el público para entender lo que ocurre. Eh, para mí hay, un, para mí hay un, claro, un ejemplo muy claro. Nosotros lo hemos vivido un poco también aquí en Barcelona, pero Barcelona tiene una tradición cultural del de, underground enorme, larguísima, y entonces aquí siempre hay alguien que entiende las cosas. Eh, como mínimo uno, pues sí, siempre hay gente que entiende las cosas, ¿eh? que es más o menos fácil montar cosas y que venga gente eh, Hay unos hay un colectivo afín al nuestro que se llama 13 Monos, que están en Salamanca en la ciudad de Salamanca bueno, mi familia es de allí, yo tengo mucho trato con gente de Salamanca y viví o sea, vi muy de cerca la Salamanca de los 90, en la que no pasaba absolutamente nada, solo había estudiantes borrachos y poco más han llegado hace Siete años llegaron la, los, los chavales y montaron una sala de conciertos en eh, las afueras. Eh, han tenido un montón de problemas, obviamente. Una sala de conciertos que es una nave vacía y se acabó. Y montaron esto y fueron empezando a montar conciertos. Y empezaron montando conciertos eh, pues sencillitos y cada vez se han ido complicando más. Y cada vez montan cosas musicalmente más complejas y hace poco estuvimos, estuvimos tocando allí en, con mi grupo y con una banda de Estados Unidos que estamos haciendo gira con ellos, una banda muy complicada. O sea, música complicada, realmente música que hay gente que le duele la cabeza escuchando eso. O sea, me lo dijeron, había gente que me decía, es que me duele la cabeza escuchando esto, no puedo con esto. Eh, pues en Salamanca, que era una ciudad que yo conocía el público de allí, el público como gente que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no entendían nada, en general, pues vi que después de siete años de trabajo, de un trabajo muy duro y muy constante también por parte de la gente de Trece Monos eh, allí hay, ahora hay un público que entiende lo que pasa entiende lo que significa esa música musicalmente artísticamente eh, como posición política la forma de hacer las cosas bueno, eh, como que sí que han han educado al público y hay gente que es público que no hace nada no son gente que haga cosas, eh, son igual que el resto de estudiantes que hay en Salamanca una panda de borrachos jóvenes pero van allí a los conciertos y entienden han entendido lo que está ocurriendo allí creo que es importante eh, hacer una labor pedagógica de alguna manera sin menospreciar al público, sin menospreciar a la gente no diciéndoles, eh, sois idiotas ¿eh? sino diciéndoles, bueno aunque lo haya dicho yo antes mismo ¿eh? sino un poco diciéndoles que bueno, dando una herramienta para acabar de comprender qué, es, eh, qué cosas están ocurriendo. Que creo que es importante para, para ellos, para cómo pueden disfrutar de lo que, de lo que hay y para los, las propias bandas y las propias personas que organizan las cosas. Que al final nosotros empezamos a organizar conciertos porque éramos público. Eh, cuando, creo que cuando acabáis, lo que decía antes, cuando acabaréis siendo organizadores de cosas, al final. Porque... Sí, Ubrim, ya... Bueno, vol els, que iva a respondre als que els que ens estem cooperativitzant creieu que acabarem liant-nos amb un tatinglado